Jorge Taguara, En el Toro Y en San Marcos Manuel Pardo Bendiciones Hacer, pero me va a tocar hacerla A mí me va a tocar Estoy tan adicto al mundo Más que un mundano en su placer Y como no son cosas buenas Las tengo que dejar Si al final del cuento Yo soy el que pierdo Metiéndole la cabeza a la pared yo sé que amo tanto, lo que estoy haciendo, pero si no la dejo voy a perder. A mí me va a tocar, a mí me va a tocar, aceptar a Dios de nuevo, si al cielo quiero entrar. No quiero seguir aparentando como santo pero están podridos también a mí me va a tocar a mí me va a tocar aceptar a dios de nuevo si al cielo quiero entrar me va a tocar a mí me va a tocar aceptar a dios de nuevo ahora sí si Oh, uh -huh. uh -huh. Salmista Pico Escarpeta y su amada Yoli en Cincelejo. Pastor Álvaro Peñate, venga a tu reino, es una bendición. seres del mundo me alejaron fue de dios pido que venga a ayudarme el dios que hace la vida nueva porque me siento mi pedro aquella vez que lo negó Quiero levantarme y empezar de nuevo Sin pesar que más nunca voy a caer Vengo arrepentido como estaba Pedro Cuando cantó el gallo en el amanecer A mí me va a tocar A mí me va a tocar Aceptar a Dios de nuevo Si al cielo quiero entrar Voy a hacerlo por arrepentir